Inquietud, cuando tú me miras Inquietud, al sentir el calor de tus caricias Inquietud, cuando tú me miras Inquietud caricias Dices que no me quieres Y te engañas Pues si lo hacemos Es por sentir evasión Dices que no me extrañas Y te dañas Que vas por lo seguro Y lo seguro no tiene diversión y escapemos Juntos de esta realidad El alma que está desnuda Se pierde la vanidad y carní Siempre gallo en cantidad Yo busco un espíritu libre que se anime a volar Perdido en la oscuridad dame tu luz Que pecados doy pagando para que seas mi cruz Y tú, y tú, y tú Entre mis colores grises eras mi nube azul Y entre beso y beso se prendió el infierno so el perro quisiera que fuera eterno pero tú eres bien ser feliz vas a ver en cuando tú me miras en Al sentir el calor de tus caricias en Yeah, yeah, yeah, yeah. Y otra vez se abrió un tus tu recuerdo. Otra vez, otra vez. Y desperté en una vaca con tu foto. Tú estabas allá en la plaza con otro. Te vi pasar pero. Mi espada y mi defensa con los cucos Y ya no sé lo que pasó después Me encontré con un amigo, me encontré con mi ex Ambos juramos sernos honestos Tú estabas con otro y yo llorando en un potero No se me que mi vida fuiste vos Que te entregue mi energía y mi amor Ahora ando hundiendo mis penas en el licor No hay problema ni no que el sexo de reencuentro es mejor Inquietud Cuando tú me miras Inquietud sentir el calor de tus caricias inquietud cuando tú me miras inquietud a sentir el calor de tus caricias.